Hola Tony, Hola. Eh, cuéntame la, brevemente la historia de Casa Tres Patios. Bueno, la Casa Tres Patios uh, se inició en 2006 como un espacio de experimentación para estudiantes de arte y, y artistas de Medellín. Como solamente con la propósito, el propósito de brindar un espacio, que los artistas podrían interactuar con el mismo espacio y el concepto de, de casa, y luego mostramos los resultados a, a la comunidad. En 2007 nosotros formamos como fundación de cine ánimo de lucro y iniciamos eh, el programa de residencias uh, con el apoyo uh, y el impulso del Museo de Antioquia y otras entidades de Medellín. Nosotros uh, con esa experiencia de residencias desarrollamos un programa de talleres para artistas, talleres para no artistas y a raíz de, de esa experiencia empezamos a desarrollar más programas pedagógicos y enfocarnos más en la pedagogía y la potencia que tiene el arte uh, en, en, en ese ámbito de, de formación y pedagogía. En este momento tenemos programas que operamos para la alcaldía la Secretaría de Cultura de Medellín que involucran niños y jóvenes de toda la ciudad de Medellín Talleres, exposiciones, uh, conversatorios y espacios experimentales que brindamos para la comunidad aquí. Uh, y en el, estamos en el proceso de desarrollar más programas de formación de formadores y enfocarnos en, en cómo podemos potenciar las actividades de, casa, de la casa para uh, formar uh, el público aquí en Medellín y en Colombia. Uh -huh. eh, tenemos tres enfoques, la investigación, la pedagogía y, y la práctica. Y estamos tratando de desarrollar, desarrollar una, un, una programación alrededor de esos tres temas. Dime, en estos años, ¿qué podrías nombrarme los momentos, digamos, más... Eh de los que te sientas más orgulloso, los más saltantes, los, uh, o sea, aquellos proy proyectos en los que hayan participado, colaborado, que particularmente te hayan gustado más? Bueno, yo creo que una de las experiencias más bellas para mí fue al inicio uh, del proyecto, cuando un artista local, Juan Fernando Vélez, hizo la observación que nosotros estamos haciendo un proyecto que tiene la posibilidad de unificar los artistas que normalmente no se unen, no se comunican. Y en ese, eso fue realmente el impulso um, que yo necesitaba para seguir con el, con el proyecto. Eso fue un momento um, muy, muy lindo. Y la otra, um, el otro caso yo creo que sería este proyecto cuando el alcaldía nos presentó una propuesta no al contrario o sea la propuesta de empezar este proyecto de, con los niños y jóvenes en, en la ciudad alrededor de de proyectos artísticos creativos uh -huh. es uh, el hecho de que ellos nos buscaron a nosotros y no al contrario uh, fue un, un punto de partido para nosotros un, un giro porque eso representaba para nosotros que nosotros estamos haciendo algo que era diferente que lo que lo que ellos encontraron en otros lugares y, y, y vinieron para, para ver si, si podemos hacer algo que ellos querían en ese momento en términos sociales y, y culturales. Uh -huh. ¿Y cómo es el futuro? Yo veo el futuro um, en términos, digamos, de pedagogía yo veo para casa tres patios que lo que lo que tiene más impacto en esta ciudad en este contexto es mirar lo que lo que hacemos aquí en términos pedagógicos no es decir que vamos a abandonar el arte pero utilizar mirar el arte como, como una especie de generador de transformaciones que esas transformaciones puede ocurrir en varias formas pero desde el punto de vista de mirar la relación con el público directamente y esas potencias que tiene el arte y las preguntas que surgen de los artistas y esa metodología que se manifiesta en muchas prácticas artísticas. Bueno, gracias. Muchas gracias.